Es el Día Mundial de la Salud, ¿sí? Es un tema que a veces cuesta un poquito hablar de él, ¿no? Cuesta mirarlo a la cara y decirle, a ver, ¿de qué estamos hablando, no es cierto? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? Eh, a la gente le asusta un poquito hablar de estos temas, le preocupa, le inquieta, ¿no es cierto? Es un poco incómodo, sobre todo cuando uno está atravesando un problemita o lo ha atravesado y tiene referencias de lo que se trata. Me viene a la memoria una, una de las entrevistas que le habíamos hecho justamente al doctor Marcelo Bercosa, ¿no es cierto? El que él es un especializado en temas de vías respiratorias, es un neumólogo, etcétera. Eh, él nos decía: a mí me preocupa tanto como el tema del COVID, la, la, el post COVID, ¿sí? La post pandemia. Y él lo asocia, lo asocia, ¿no es cierto? Lo asocia a justamente problemas mentales, ¿sí? A las consecuencias que puede eh, traerte el hecho de haber estado en un prolongado tiempo de recuperación del de COVID-19, en fin. Eh, de eso que insisto una vez más, es como cuando hablas del cáncer, a la gente no le gusta mucho hablar de esos temas porque son demasiado, demasiado ásperos, ¿no es cierto? Demasiado eh, dolorosos, difíciles, complicados. Eh, hoy eh, quiero saludar y agradecer la visita de dos queridos amigos, a los cuales ya he tenido el placer de entrevistarlos. Hemos hablado ya en una oportunidad de, de estos temas tan sensibles. Eh, en principio quiero agradecerle a Efraín Cejas, que está aquí con nosotros. Él es eh, justamente integrante de esta asociación sí, que se llama AFAP, esa es la, la sigla. AFAP significa Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes con Discapacidad Mental y Psíquica de San Juan de Dios. Eh, Efraín, qué gusto, una vez más. Bienvenido. Hasta en tu programa, gringo, no. gracias por la cobertura. No, por favor. Y bueno, acá vamos a tratar de hablar de temas de salud mental que tan vulnerable en nuestra sociedad... Y que amerita que toda la sociedad en su conjunto eh, conozca sobre estos temas. Sin duda, no, no tenemos la menor duda. Y también quiero saludar a Manuel Cuenca, que es eh, el presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes con Discapacidad Mental y Psíquica de San Juan de Dios, la PAF. Eh, qué gusto otra vez, eh, Manuel, un placer. ¿no? Un placer al gringo, sí. muchas gracias, como dice acá Efraín, eh, por la cobertura. Um, el tema, bueno, hoy día es el día de la salud mental. Sí. Hacer, eh, ¿Y yo qué dije salud. Solo salud, pero está bien, o sea, claro. me quedó en salud, perdón. Sí, sí, sí, sí. Es eh, el, exactamente el Día Mundial de, de la, salud la Salud Mental. De la Salud Mental. Exactamente. Entonces, eh, son 40 años desde que se puso en vigencia eh, con el apoyo, con la qué sé, o con el empuje de la OMS y un grupo de psiquiatras que crearon este día. ¿Para que Para equiparar ustedes eh, las políticas públicas a nivel mundial con lo que era la discapacidad eh, fisiológica, sensorial, qué sé yo, y... Eh, poner un poquito más a la vista el problema de la salud mental. De acuerdo. De un tiempo a esta parte el tema de salud mental eh, ha sido descuidado en muchos países y en el mundo en general y en Bolivia más aún, mucho más aún. Entonces, siendo que el tema de la salud mental es lo fundamental para nosotros, para lo humano, para todos, para todos, absolutamente todo este tema eh, to tema mental. Es tanto así que eh, los mensajes ya de... Eh, del secretario general de la Organización Mundial de Salud, es muy, es muy claro. Dijo, no existe salud sin salud mental. ¿No es cierto? ¿Y qué estamos haciendo por la salud mental? Prácticamente casi nada. poco o casi nada. De acuerdo. Quizás ¿No empezar un poquito para que la gente termine de, de entender... Que... ¿Cuáles serían los problemas de salud mental, por ejemplo? ¿Desde dónde hasta dónde va eso, no es cierto? De pronto uno habla de otras patologías, de otras enfermedades y tiene claros los límites, ¿no? Esto va de aquí a aquí, tiene estos síntomas. En el caso de salud mental es, es un tema tremendamente complejo, amplísimo, ¿verdad? Absolutamente amplio. El tema de salud mental eh, tiene que ver. A ver, la salud mental tiene que ver con las emociones. Con todos los tipos las emociones, son el contacto con la realidad y nuestra mente. Cuando uno se quema el piecito, siente el impulso y piensa y me duele y tiene sus reacciones, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El problema de la salud mental es la discapacidad mental. Y dentro de lo que es la discapacidad mental, eh, tenemos grandes problemas en lo que se refiere al nivel de la discapacidad mental. De, eh, tenemos eh, categorizados leve, moderado, grave, muy grave. Y en discapacidad mental hay que diferenciar entre leve moderado y grave, muy grave. ¿Por qué? Porque su, eh, el tema de salud mental es un problema que tiene que ver con a, la capacidad lógica de la persona, de cómo se relaciona con la sociedad, cómo hace sus actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros ya hemos eh, dado a, a muchas charlas al respecto eh, y hemos te, recibido también charlas al respecto con lo que se refiere a, a las discapacidades en general. Entonces, eh, las discapacidades, eh, si tenemos tres grandes grupos, como lo dice la CIFE de, de la OMS actualmente, ¿no es cierto? Discapacidad eh, física, sensorial y mental. Ent dentro de las tres discapacidades, eh, los tres grandes grupos, ¿no? Física, sensorial y, y mental, ¿no es cierto? La mental se, se diferencia de las otras por el tema de la resiliencia. En las discapacidades sensoriales físicas, generalmente, la persona puede, de alguna manera, después de tener su ya sea adquirida o sea eh, genético, ¿no es cierto? Después de asumir su discapacidad, su capacidad eh, lógica, lo vamos a hablar en, en fácil, ¿no es cierto? Su capacidad, sus esquemas mentales, su capacidad de relacionarse con el mundo, se pueden reactivar se pueden, eh, pueden reasumir y hacer sus cosas. Eso es resiliencia. Eso es resiliencia, ¿no? ¿no es cierto? Yo tengo un accidente, me, me corté, perdí una pierna, en ese momento estoy fregado, o sea, es grave mi situación, no voy a poder hacer lo mismo de antes. Pero con un tiempo, con prótesis o con eh, medios que uno sea, vuelve a sus actividades, de repente no la misma, pero hace sus actividades porque su capacidad lógica está bien, su capacidad mental está bien. En cambio, en discapacidad mental leve y moderado no hay problema. No es mucho problema. El problema es grave y muy grave. Estas personas, estos seres, estos pacientitos, no tienen la capacidad de vivir solos, de estar solos, de decidir solos. No pueden, no pueden. Ya de pronto rompen vidrios, ya de pronto le tiran cosas al hermano, al papá, a la mamá, al, hermano, al vecino, etcétera Ya de pronto tienen ideas, se tiran de un balcón, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas requieren otro tipo de eh, tratamiento otro tipo de tratamiento. Entonces, en esta oportunidad nosotros vamos, queríamos conversar con, al respecto de este tema para llamar, digamos, a la atención a las autoridades, ¿no es cierto?, para que nos eh, eh, tomen en cuenta, y no solamente desde el punto de vista de la discapacidad eh, mental, sino de la salud mental. Está demostrado, digo, tú lo sabes, eh, hubo muchos... Otros, de que no es con leyes que se reduce la violencia contra la, los niños, contra la mujer, no es con una 348 que se van a reducir los feminicidios. Es problema de prevención, detección temprana. Se debe trabajar en, en programas, en, eh, en proyectos y planes públicos eh, de mejorar la salud mental y trabajar en detección temprana y, eh, eh, es decir... Eh, como te puedo decir, en proyectos, planes, que a la sociedad, digamos, eh, le dé un mejor perfil de ciudadano, mejor perfil. Mejor perfil decimos, gente que eh, pueda en sus primeros pasos, en sus primeros contactos, eh, sea, eh, la preescolar, la escolar, ¿no es cierto?, ser detectado de tal manera de que podamos tener un buen eh, Perfil del estudiante, un buen perfil del universitario, un buen perfil del profesional, o en general un buen perfil del ciudadano boliviano. No olvidemos, por favor, que el famoso milagro asiático, ¿no es cierto?, Japón, eh, Corea del Sur, ¿no es cierto?, países que después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Japón, eh, países eh, de carácter muy pobre, hace 50 años atrás, ¿no es cierto?, como Corea del Sur, ¿no es cierto?, han mejorado y son países altamente desarrollados por su educación. Trabajar en educación, fundamental, ¿no es cierto? Entonces, eh, queremos hablar de aquello y después eh, terminar eh, en algo que ya es el problema, ¿no es cierto? Que es la problemática de, eh, la, de la salud mental, cómo vivimos nuestros, eh, nosotros, que tenemos nuestros parientes, en el caso mío, mi hijo, sobrino de... de, de, de de Efraín, de, de, de cómo se vive con la persona con discapacidad mental. Acá nos puede decir. De acuerdo. Decir. Sí. Eh, yo quisiera pre preguntarle, no sé si, si estaba previsto que lo, que lo manejen así, que se distribuyan de esa manera, pero eh, una, una primera situación quizás sería interesante ilustrar un poco cómo está la situación de la salud mental en Bolivia, ¿no? Mm. Eh, si tienen ustedes algún estimado de cuánta gente está afectada, qué tipo de patologías son las más frecuentes en Bolivia. Efraín, no sé si, si, si es usted quien tiene esos datos. Sí, eh, gringo, bien, gracias por la pregunta. Es, es lamentable que en Bolivia no tengamos estadísticas todavía sobre el tema de salud mental. Eh, eh, en su momento nosotros hicimos conocer ello, pero bueno, se manejan políticamente creo el tema en Bolivia nacional de estadísticas nos dijeron que iban a remitir estas notas es muy sumamente importante lo que acabas de decir las estadísticas en el mundo entre la OMS maneja bien las estadísticas Países de afuera manejan muy bien, acá no tenemos ello. Nosotros tenemos algunas referencias de, de, de datos. ¿Qué etcétera. dicen esas referencias, ¿no? por ejemplo? Es, esas referencias nos, nos hablan de, de un aproximado del 10 al 12% de salud mental en Bolivia. O sea, del ya, total, de, hay, la del total de la población. Del total de la población hay ese aproximado. Estamos hablando de un millón de A nivel mundial son casi el 15%, de mil millones de habitantes el 15%. ¿Ya? Y en Bolivia estamos hablando entre, entre el 12 al 16, al, casi llegando al 18, una aproximada. ¿Qué nos gustaría, obviamente? Porque llegar a la salud mental como tal, tenemos que llegar a las provincias, tenemos que llevar a los centros urbanos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y es tan importante conocer estos temas para que se hagan acciones políticas, eh, normas que regulen esta actividad en beneficio de este sector tan vulnerable que es la salud mental. Vemos nosotros en las calles, permíteme, hay mucha, mucha gente que está a la deriva, ahí en la calle, hasta, hasta mal vestidos, etc. Y nos da miedo porque decimos, no sé, nos va a hacer algo, tal vez es una, una persona antisocial. Y no nos damos cuenta que es una persona con un trastorno mental. Entonces, ¿y qué hacemos por ello? Un ejemplito le pongo, unas autoridades hace dos o tres años en la alcaldía del Alto, ¿qué hizo? Hizo un programa para los animalitos, qué buenísimo, inscribió en su POA inclusive. Agarró y dijo, hay animalitos en la calle y bueno, vamos a hacer un programa donde la alcaldía va a poner una parte, otra con los vecinos, vamos a hacer las casitas, darles comidita y todo el mundo aplaudió. Y yo también aplaudo, eso es algo, algo bueno por los animalitos, no solamente es agarrar y, y antes los llevaban a la pecera, en fin, en fin. Entonces buscar la forma de que estos animalitos vivan bien. En salud mental como seres humanos no se hizo absolutamente nada, ¿no es cierto?, por lo menos registrar algo en los pueblos, ya sea las gobernaciones, sea el, el, el gobierno central, las alcaldías, tenemos que trabajar bastante sobre este tema. Es muy lamentable, y más aún ahora con lo que ha venido la pandemia, está subiendo y subiendo y subiendo. Y castigan, cuando veo ahí en las noticias, dicen, "Puta esta persona en serie, que, que, que ha matado a muchas personas, en fin, y 30 años de cárcel. Habrán hecho un análisis de que esa persona no tiene problemas de salud mental, Habrán retrocedido desde su niñez, ¿qué es lo que ha pasado con esa persona? No sabemos, porque no llegamos a este tipo de situaciones. Ojalá mañana pasado, y gracias, gringo, por, por, por estas coberturas, porque ya en la anterior vez hemos solucionado un problema. Eh, ...aunque pequeño, gracias a ti... ...con la doctora Hidalgo de, de, del viceministerio de, de este salud... ...y ojalá que tratemos de llegar a la población... ...porque queremos hacer algo por estas personas. De acuerdo, las patologías más frecuentes... ...los casos más frecuentes en Bolivia, digamos... ...hablando de, de una población estimada. Eh, eh... Tenemos, bueno, el gran problema de la salud mental... ...y con la pandemia ha aumentado el tema de la depresión... ...y la ansiedad, ¿no es cierto? Es el grupo más grande... Pero las patologías más delicadas, las más complicadas, estarían en el tema de la esquizofrenia, en sus diferentes tipos. Con respecto al tema de las estadísticas, llama la atención lo siguiente. Eh, nos pasó oficialmente el SIMPRU, que es el sistema de registro de, de, de las personas con discapacidad en Bolivia en tema mental, y nos da un total en Bolivia de 4.657 eh, personas con discapacidad mental. 4.657 en Bolivia. Este es, este es oficial, ya. pero llama la atención en el sentido de que San Juan de Dios, solo San Juan de Dios de la Paz, que es el centro de salud mental de San Juan de la Paz, tiene más de 10.000 historias clínicas. Más ya. de 10.000, solo, sí. ya te hablaban de 4.000. De 4.000 datos, ¿no? Si decimos Cochabamba tiene más de 15.000 historias clínicas, entonces ¿qué estamos hablando? Es decir, como decía acá el licenciado Cejas, no, no, lamentablemente no se están manejando de manera adecuada las estadísticas y eso influye también en las decisiones de política pública. Obviamente, no obviamente, una entonces, cosa lleva a la otra Exactamente eh, Entonces hablamos de eh, depresión, es lo, lo más la, frecuente ahora Depresión, ahora, ansiedad Que esas son enfermedades leves, digamos, dentro del ámbito de la salud mental ¿O cómo se las considera? Eh, no ¿O tienen etapas? De ellas tiene mismas? etapas, bueno, yo no soy psiquiatra Pero hablando ¿Sí? con ellos es, es bien clarito Pueden llegar a tener hasta síntomas de bipolaridad Cuando ya son extremos Las, las etapas de, de, de, de, de depresión uh -huh. Pueden llevar al suicidio eh, no olvidemos por ejemplo que en países en inglaterra existe un ministerio de la soledad justamente por el tema de ansiedad y depresión de las personas mayores que generalmente se quedan en los países eh, europeos se quedan solitos y los hijos se van etcétera etcétera ¿no? en japón se ha creado copiando a, a, a, a inglaterra no es cierto el ministerio de la soledad porque existe alta eh, incidencia de suicidios por la exigencia de sus características culturales de los jóvenes y los niños en Japón, ¿no es cierto? Son, son demasiado estrictos con el tema de su estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, ¿quién nos está indicando? Que la depresión la ansiedad es de alto, riesgo, de alto riesgo. ¿Qué se está haciendo en Bolivia? Es casi cero, si no es cero. Entonces, nosotros como asociación, luego de que hubo Fíjate, un, este es un bonito avance que se hizo en noviembre del año pasado, un encuentro interministerial, ocho ministerios firman acá. Eh, un, un encuentro que hubo con el sector de la discapacidad. Puedes ver, acá están ocho ministerios firmando. Ya. Ocho ministerios firmando, acá están. Ajá. Entonces, eh, en los que se, eh, se menciona parte, digamos, eh, de lo educativo, el trabajo... Y um, la salud, ¿no es cierto?, y, uh -huh. proyectos, avances para poder ¿Sí? para poder llevar adelante y mejorar el sector de la discapacidad. En el tema de salud mental, ¿no es cierto?, al margen de, de, de tener eso, esa inquietud entre los ocho viceministerios y la, a, a, las, los representantes de, de las personas con discapacidad, no es cierto? En un, desde noviembre del año pasado, ya es un año, ¿no es cierto?, prácticamente va a ser un año, uh -huh. no se avanzó mucho. No se avanzó mucho. Tanto es así de que, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia existía una dirección de discapacidad y ahora ya no hay, ¿no es cierto? Lo han, me parece que lo han... Desjerarquizado. Sí, pues ya, lo están desjerarquizando, des des están quitando presupuesto. Sabemos que en nuestro país es un gran problema el tema del presupuesto. Entonces, dada, dada, dada, dada, dada estos avances, digamos, estas inquietudes... Eh, nosotros, como sector de salud mental, hemos, nos hemos visto en la necesidad de ser gestores, pro, promotores de llevar adelante este trabajo sobre la salud mental. De tal manera de que trabajemos en detección temprana, eh, en prevención, ¿no es cierto?, para no tener eh, mayores males sociales que tienen que ver con la actitud de las personas, que no se toma en cuenta, no se está tomando en cuenta. Para ellos nosotros tenemos diferentes eh, programas, proyectitos dentro de un plan que hemos diseñado como asociación. Dicho, eh, eh, esto es muy importante, nuestra asociación, que es más o menos nueva, cuenta con su eh, personería jurídica, y, y tenemos, miren ustedes, y esto es lo más importante, esto es lo más importante para la población, para que entiendan, pero ¿y estos tíos quiénes son? Porque hablan de salud mental, ¿no es cierto? O sea, ¿qué saben? No? ¿Por qué saben? no ¿Por qué lo dan? Nosotros desde hace cuatro años, cuando nos juntamos por primera vez, nos sentamos cada mes con un grupo de personas con discapacidad que nos conocimos en las consultas médicas y, y vimos la necesidad de hacer una asociación. Y en cada reunión es como una terapia. Ahí está una señora que tiene el esposo, una señora que tiene el hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente ese es el tema de que tienen el hermano o el pariente, sino cómo viven y cómo se vive con la persona con discapacidad mental cuando es grave, muy grave. La persona con discapacidad grave, muy grave, ¿no es cierto?, este, este ser humano, esta criatura, requiere atención permanente, cuidado permanente. Es decir, para sus actividades de la vida diaria, él no puede, eh, sí, valerse por sí solo. De pronto le viene una idea, alguna cosita, se tira del balcón. De pronto le viene los rompe el vidrio, lo rompe el televisor, porque son así, son así, tienen... Eh, pensamientos diferentes a los de nosotros. Entonces, se quiere un control uh -huh. permanente. Entonces, a partir de aquello, fíjense ustedes, la persona que vive con la persona discapacidad mental grave, muy grave, tiene que vivir al lado, pendiente de su paciente. Porque si lo deja en tiempos prolongados, va a, re va a retornar a la casa, al hogar, y algo ha pasado. Entonces, ¿qué dicen los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, los profesionales del área? A su, a su paciente no tiene que dejarlo mucho tiempo solo. Tiene que estar permanente con él. Tiene que darle su medicación, porque si no le da su medicación se va a descompensar y le va a hacer barbaridades. En algunos casos eh, va el familiar, mi hijo ha roto, ah, y el que hace el profesional le riñe de paso. no Le dice, ah, es que tú no le has dado su medicamento. Y no es así. Puede haber algún caso en que haya ocurrido aquello, pero no es así, porque aún medicados los pacientes tienen sus reacciones. Entonces es un tema muy delicado. Ahora bien, si nosotros estamos hablando de educación, trabajo en, en estas reuniones, ¿no es cierto? Y desde inserción social, etcétera, etcétera, estamos viendo en cabalidad el tema de la salud mental para aquello. No. Eh, caso mío personal y de muchos. A mi hijo que está muy mal, es un tema grave de salud mental. Yo no quiero que tenga trabajo. ¿No puede trabajar, pues? Uh -huh. No va a poder trabajar. El, trabajo, el caso de la mayoría o de todos los que están en, en la asociación con sus pacientes con discapacidad muy grave, no pueden trabajar. Y no es el problema de que él no pueda trabajar, sino que la persona que lo tiene que cuidar tampoco puede trabajar. Y entonces, ¿de qué vive esa persona? Claro, en España hay un bono para, la, para el cuidador, este, en Bolivia no tenemos, ¿no es cierto? Hay que trabajar en todo aquello. Bien, entonces hablar de inserción, hablar de educación y salud en tema de salud mental requiere, eh, dado la evidencia empírica que nosotros tenemos, no es cierto, requiere mucha atención para las autoridades y para el público en general. Mucha atención. No se está tomando en cuenta el producto más importante que tenemos, no es cierto, en el desarrollo humano que es el hombre, el humano. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo puede crecer un país? Ya hablé de un principio, el famoso milagro asiático, es por la educación. Ajá. Cambiaron el chip, pero pues trabajemos en ese tema. Ahora, reitero, volviendo, ¿cómo nosotros validamos lo que decimos, hacemos? Porque cada reunión, fíjense ustedes en el caso del licenciado, él es administrador de empresas, es economista, tenemos abogados en la asociación, tenemos vendedores, tenemos amas de casa, eh, etc. Cada sesión que tenemos, las señoras cuentan su historia. Tenemos eh, familiares que están con su paciente 30, 40, hasta 50 años. Los papás se hacían cargo del hermano que estaba mal, fallecieron los papás y tuvo que hacerse cargo la hermana. ¿no? Ella ya es mayorcita, es viejita y su hermana es mayorcita. ¿Cómo vive esa gente? Esto, eh, gringo, es bien importante para sensibilizar a la gente saber lo siguiente. Todos los neurocientíficos hablan de que para tener salud mental necesitas eh, hacer deporte, bailar, viajar, tener buenas relaciones, porque no solamente es un tema de, de, de, de, de no tener patología, sino tener una buena relación social, y etcétera, etcétera. Estas personas que tienen paciente con discapacidad mental podrán hacer todo aquello. No. No, pues no, no, atención para bailar, para viajar no tienen plata porque no tienen para comer a veces. ¿Qué se está haciendo para ese sector? Pues casi cero. Entonces nosotros con todo ese conocimiento de que cada uno nos reunimos, hablamos, alimentamos, estudiamos. 15 años yo con mi hijo con, con la discapacidad mental, ¿no es cierto? Me pongo a estudiar, a leer, ya digo, carame, ya, ya me voy a volver eh, neurólogo, psiquiatra, no sé, pero me desespero, tengo que ver qué va a pasar. ¿Cuáles son las dos grandes preguntas en la discapacidad mental grave y muy grave? Ah, ¿Cómo vive la persona que está a cargo de una persona con discapacidad grave? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo vive? ¿De qué vive? O sea, lo vamos a condenar como, so como sociedad a que de modo tienes que cuidar a tu, a tu hijo, a tu hermano, a tu paciente y ya está. Mientras yo esté bien, bueno, de modo pues es tu problema, digamos, ¿no? ¿Qué pregunta? Es duro. Y la otra gran pregunta, la persona con discapacidad grave, y esta es la mayoría de, de, de, de, de, de, de, de, es un tema muy delicado, la mayoría de las señoras con sus hijos dicen, yo me voy a morir, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Tenemos respuestas a eso? No, no hay. No hay. Está haciendo algo eh, las autoridades, tanto nacionales, eh, departamentales como locales, ¿no es cierto? No, sí, tienen algunas intenciones, algunos enunciados, tienen algunas reuniones entre ellos mismos de repente, pero que no salen más allá de aquello. Entonces nosotros, viendo las experiencias que hay del exterior, viendo las necesidades que tenemos y las capacidades de nuestra cosmo. ...visión, o sea, nuestra realidad en Bolivia como somos... Eh, ...tenemos proyectos eh, que hemos hecho conocer a algunas autoridades... ...para poder resolver estos problemas. Correcto. Eh, Efraín, sí. quizás un poquito, si, si, si les parece bien, abordar algunos de esos proyectos... ...¿cómo más o menos creen ustedes que se podría encaminar este tema? Bueno, ya lo explicó Manuel, un poco resumido... ...que esta, eh, este sector de, de grave y muy grave incapacidad mental ...es el sector más vulnerable y necesita mucho apoyo... ¿no es cierto? Eh, las instituciones, el gobierno como tal, ha sacado no hace mucho lo que es la ley del seguro universal. Entendemos, llegó el, el, el tema de la pandemia, Hay muchos, eh, se necesita mucho presupuesto, en fin. Pero haciendo un análisis así, más finito, no se necesita tanto presupuesto para este tema. Hay que buscar. O sea, en realidad se necesita, ¿no? Pero no tanto del gobierno central hay muchas formas, hay muchos mecanismos para conseguir aquello. ¿no ¿Es cierto? Me mecanismos de financiamiento, eh, cooperación internacional, eh, tenemos que tratar de, de sensibilizar a la, a la, a la sociedad, eh, capacitando a, a personas sanitarias, porque desconocen mucha gente, desconocen, se tropiezan en la calle y, y, y bueno, ya le están queriendo eh, agredir, qué sé yo, o llamar a la policía cuando es una persona que no tiene sus, sus cabales. ¿no ¿Es cierto? Entonces, eh, eh, este... Tenemos que ver con el tema de tecnología, eh, viviendas eh, adecuadas para este tipo de, de personas, eh, en fin. Eh, tenemos a, ahora actualmente un solo centro en Bolivia que es el San Juan de Dios, que más o menos tiene las condiciones para este tipo de gente. ¿eh? Y lamentablemente es a convenio, no es algo directo, no es algo que tenga el, el, el Estado como tal. Hay altos proyectos que están haciendo hospitales, eh, eh, es un aplauso porque están viendo temas de, de, del cáncer, en fin, pero de este lado de la salud mental y especialmente grave, muy grave, no hay absolutamente nada. Entonces, nosotros tenemos ciertos proyectos, inclusive de mejorar o cambiar la ley, cosa que la ley responda a las necesidades de este grupo de sector. ¿me Responda porque no está respondiendo en este momento, no está llegando. Sin embargo, la ley es para todos. Tenemos la OMS, las convenciones, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, tenemos un convenio con San Juan de Dios y tenemos que luchar cada año. Cada año, porque ya se acerca a fin de año y nos dejan uno o dos meses sin medicamentos. ¿Por qué? Porque no han renovado el contrato, que lo están volviendo a revisar, eh, calificando a, a nuestros pacientitos, ya tenían, digamos, 55, 60% de discapacidad, los reducen a 48, 47. Tal vez están fijando en el bono, en los 250 bolivianos. Entonces, no podemos solamente agadear y ver ese tema, ya les dije hace rato, cooperación internacional, mecanismos de financiamiento. Tenemos, por ejemplo, este, este tema de, de habría que revisar la normativa o cambiar o mejorar la normativa del RSE, responsabilidad social empresarial, donde muchas empresas, instituciones privadas y algunas públicas están haciendo un bien a través del medio ambiente, a través de personas huérfanas, etcétera, etcétera. Pero también podrían hacer para este tema de, de salud mental, darle un poco más de énfasis. La gente necesita vivir mejor. Entonces hay mecanismos, pero se necesita un poco más de voluntad política, de acciones que lleven a consolidar estos, estos temas. De acuerdo, muy bien. Bueno, eh, me imagino una gente que estará motivada para tomar contacto con ustedes, no sé, ojalá fueran sí. autoridades, eh, empresarios, ciudadanía, etc. Eh, ¿Cómo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes? ¿Dónde están? ¿Cómo son sus actividades? Cuenten un poquito de la, Eso es, eh, la asociación. La asociación. AFAP ahora eh, con un grupo de profesionales uh -huh. bastante nutritivo, de eh, gente, eh, digamos, preparada, si va el término, cierto, eh, no solo en sus profesiones particulares sino preparada en el tema de la salud mental porque vivimos día a día con el paciente entonces tenemos una expertía muy amplia no tantos años gente que tiene 80 40 años en el caso mío solo solo 15 años Man, decir solo 15, es una barbaridad entonces eh, hemos visto que para que te, para que funcione y tengamos eco en los proyectos programas para el sector de salud mental y la discapacidad mental es necesario que la población conozca porque no conoce a la población la población, ¿qué es lo que hace? Ese es loquito, no te acerques. Esa familia de loquito. Es decir, estigmatización. Uh -huh. ¿No es cierto? Esa marca que tenían los esclavos griegos. <risa> bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto se sensibilice? Socializar el tema. Hemos hecho, dentro de lo, del plan que tenemos, un proyecto de, que se llama Socialización y Sensibilización, que también está mencionado acá en este encuentro interministerial. Eh, hemos dado seminarios estamos dando seminarios hemos lo hemos hecho en la alcaldía de la paz con la unidad de discapacidad eh, hace un año atrás casi dos años lo hemos hecho en el ministerio de educación lo hemos hecho en, en, la, en la alcaldía del del alto ¿no es cierto en la que eh, inclusive hemos dado una charla en el palacio legislativo a nuestros legisladores a los que tienen interés y, pero una lágrima no se interesan demasiado estaba un salón prácticamente vacío. Es decir, si nuestras autoridades eh, llamadas a responder a las necesidades o demandas sociales no le dan importancia, ¿dónde vamos a, dónde vamos a llegar? ¿No es cierto? Entonces, nosotros, uno de los eh, trabajos al margen de los proyectos de guarda, proyectos de centro de educación especial que tienen que ser... Eh, eh, adecuado en salud mental y en las discapacidades en general, ¿no es cierto? Estamos trabajando en el tema de socialización sensibilización con seminarios, talleres y conversatorios, que uh -huh. los estamos dando. Para ello hemos mandado unas notas a los ministerios de salud, educación y justicia, esperamos respuesta adecuada, en la que les decimos, bueno, nosotros no vamos a cobrar nada, lo que queremos es el apoyo institucional. Que digan, muy bien, adelante, hagan ustedes, nosotros no tenemos presupuesto para hacer, bueno, hagan ustedes, pero que haga un apoyo institucional para que la gente conozca y ellos también conozcan. ¿Por qué? Porque tropezamos con gente, digamos, algunos funcionarios, por ejemplo, por ejemplo tenemos de que el SUS, no sé si la 1152, no es cierto, es eh, el camino al seguro universal de salud, universal, para que todos lo tengamos. Estamos con el sistema único de salud, pero... Eh, en el que se dice, la filosofía es de que la salud llegue a todos los rincones y que esté el acceso, si es posible, a la puerta del, del ciudadano. Es decir, que hay en las provincias, que hay en las comunidades, en las villas, etc. Eso es la salud, salud comunitaria en general. Y la salud mental responde a aquello. Entonces, la puerta de ingreso a la salud eh, mental siempre va a ser, digamos, para llegar a un tercer nivel, va a ser el primer nivel, o el más cercano a su zona, ¿no es cierto? Uh -huh. Y así era nuestro convenio. Pero resulta que algunos profesionales, ¿no es cierto?, pasándose sobre la Convención, ¿no es cierto?, de, de las personas con discapacidad que está emulada en Bolivia por, con ley, eh, pasándose sobre la 1152, 52 pasándose sobre la constitución en la que dice que todos tenemos derecho a la salud y al acceso oportuno, con calidad, etcétera, etcétera, etcétera, etc, se, se basan en un artículo de una resolución ministerial en la que nos dice que para acceder al tercer nivel tenemos que sacar hojas de referencia del tercer nivel. Es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Entendemos que para ir a un segundo nivel tenemos que ir a un primer nivel. Para ir a un tercer nivel, de un segundo nivel a un tercer nivel. Pero para llegar a un tercer nivel se había visto de que el, el, al menos en, eh, tiene su diferencia en, en salud mental. Cuando se trata de un tema físico, Voy a un tercer nivel, me hacen la operación y me dan mi contrarreferencia porque ya me hicieron, me sacaron el problema, de repente el tumor o lo que sea, me mandan para ya la curación a mi primer nivel o a mi solo o a mi segundo nivel. Una contrarreferencia. En salud mental, no, porque no existe en salud mental, reiterarles una vez más, que no existe eh, alta médica en salud mental. Son crónicos, no se van a sanar. Entonces. Nosotros hemos peleado para que no exista ese tipo de contrarreferencias nada más, y que sea como debe ser, ¿no es cierto? Una hoja de referencia anual para ser atendidos todo el año en, un, en el sistema de tercer nivel. Pero esta resolución hemos pedido, y, y, y vamos a agradecerte, Gringo, que nos ayudes a hacer un seguimiento: uh -huh. de que las autoridades del Ministerio de Salud cambien ese reglamento o hagan un reglamento adecuado para que el acceso a las personas de eh, eh, discapacidad mental en el tercer nivel, porque salud mental es el tercer nivel. ¿cierto? Eh, sea con hojas de referencia de, de, de, de, del, del centro de sol más cercano a su población. No, por, bueno. Claro, porque la, eh, vive en viacha, tiene que ir al hospital del norte o ir al hospital de clínicas a sacar una hoja de referencia con su paciente y después ir a San Juan de Dios. Es todo un peregrinaje. Ya de por sí sufre con la persona con discapacidad y le vas a hacer peregrinar más. Entonces, sí, ese tipo de cosas hay personas que, dentro, digamos, de las entidades públicas, que no conocen. No saben. Y eso... Para nosotros es importante dar estas charlas a, tanto a las personas que están eh, como funcionarios públicos uh -huh. y a partir, digamos, de las instituciones públicas también llegar al público en general para que estos proyectos que tenemos en favor de la discapacidad mental, ¿no es cierto?, puedan llegar a todos y mejorar nuestra calidad si me de me vida. permites, Manuel, complementando sí. gringo, el tema... Dos minutitos, nos eh, queda. Dos minutitos, eh, eh, que sí, sí. este... Este tema, eh, el director de promoción de, del Ministerio de Salud lo maneja tan fríamente que lo único que quiere es descargarse, tener un reglamento obsoleto que tenga que nuestra gente peregrinar por todo lado para llegar al objetivo final. Necesito, hemos tenido ya reunión con él, pero es una persona muy cerrada, nada sensible. Más bien que se, se dio tiempo la licenciada Hidalgo, la, la doctora Hidalgo, y vino y prácticamente casi solucionó. Obviamente no tenemos todavía un documento de respuesta al respecto, pero ya no los están mandando ya ah, a, a esos lugares. Entonces eso también merece un aplauso, pero necesitamos ese tipo de autoridades que vayan apoyando en estos temas. Qué bien, bien por la doctora Hidalgo. Y ya para el final, sí, por favor, para finalizar, ¿algún contacto, sí, teléfono, nuestro... página de Facebook para que los, los contacten, los busquen? Correcto, no sé sí. si podríamos sacar una sí. imagen de acá, sí, de todos acá está el teléfono, con de, el contacto de todos. Claro que sí. Aquí tenemos, son, son teléfonos personales en realidad de los integrantes ¿no? de, la, de, la, de la asociación. ¿no? Sí, está sí. Víctor Manuel Cuenca, que es el 715-41-521. ¿sí? 715-41-521. Ahí los tenemos. A ver si, no sé si puedes entrar está un este poquitito Tomás. ¿no? Sí, Vamos a tratar de quitarle el brillo. Sí. Ahí está, ahí está. Sí. Ahí lo tenemos. Es un correo electrónico. No están en Facebook. No, ya lo ah, vamos a... Pronto, pronto estarán en, pronto, en Facebook. ¿por, por, el correo electrónico es afapbolivia.gmail.com. Es muy facilito. Uh -huh. Afap, con P de, de Patricia, afapbolivia, todo junto, gmail.com, gmail.com. Es un correo electrónico. Sí, eh, entonces el teléfono 715-41521, que es de Víctor Manuel Cuenca, y el de Efraín Cejas, que es el 698-61064. 698-61064. A través de ellos o a través de la página... Del correo electrónico en Gmail, pueden tener allí toda la información y obviamente pues eh, recibir asesoramiento, guía, orientación oh, y, y sumarse, ¿no? Porque sumarse aquí la, la, la unión es la fuerza. Eh, para ti, por favor, ah, esta es gracias. una publicación mm. dentro de lo que es nuestros planes de socialización y sensibilización. Qué es bueno. una publicación que se llama Porque por es cuestión de mente. Qué bueno. ¿No? Entonces, Qué bueno. esa es la publicación que Y Esta es su número dos, nos alegra mucho. Sí, sí. Es, es información, es básica para, para oh, que la gente esencial, se, fundamental. se sensibilice. Mm. Agradecerles, como siempre estaremos atentos haciendo un el seguimiento más, por sí, favor. Por, un Nos, minuto por favor un minuto muchas gracias no, muchas gracias muchas gracias a la paciencia de, de la teleaudiencia también eh, gringo um... El día 15 de enero tenemos programado eh, hacer la primera uh, mini-maratón de salud mental. ¿15 de enero? 15 de enero. Bien. Entonces, en su momento tendremos nuestros típicos, contamos Los con la periodista, ya de ustedes, están cordialmente invitados para que hagamos la socialización. Correcto. Va a ser un placer. ¿El 15 de enero? 15 de enero. 15 de enero. enero. Está todavía un buen rato, pero <ríe> sí, sí, lo haremos, sí, sí, sí. lo haremos. Claro. Va a ser un placer. 20 segundos para despedirme. Por favor, por favor. Pedir a, a, a toda la población en general que... Escuche estos temas que nosotros estamos dando del tema de sensibilización, llegar a conocer, eh, que lleguen a conocer qué es lo que es la discapacidad mental, cómo, es, cómo se vive al día a día con estos pacientitos. Pedirle a las autoridades, por favor, más sensibilización, más voluntad política para tomar acciones normativas, etcétera, que respondan a las necesidades de este tipo de personas. ...a todas las autoridades en su conjunto... ...gracias Gringo por la cobertura... No, no, no, ...y en cualquier momento estaremos nuevamente en tu programa. Va a ser Mil un gracias. placer, va a ser un placer como siempre... ...muchísimas gracias Manuel... A ti, gringo. ...y ánimo, sales. ánimo... Ojalá, que no pues está ...muchas fácil. gracias, no, no, no eso es un, es un trabajo gigante... ...pero sabemos que la población boliviana... ...es buena, es productiva... ...y es muy sensible, yo Seguro. sé que vamos ahí adelante. Seguro que sí, yo personalmente le agradezco... ...a la doctora Hidalgo que ya la anterior vez justamente tuvo un gesto muy noble para con la asociación para con las personas que están padeciendo este, estos problemas de salud mental así que bueno hoy que era el día justamente o es el día en el que se recuerda este tema del que insisto muy pocos quieren hablar muy pocos quieren ver eh, a los ojos no es cierto es, es muy importante eh, pues que tengamos eh, cierta predisposición no es cierto cuando menos para poder escuchar a la gente que, que lleva sin duda la parte más eh, más dura de la vida que es estar al lado, ¿no es cierto?, pendiente todo el tiempo de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sobre todo las discapacidades más profundas, ¿no?, que son aquellas más demandantes, ¿sí? Así que, bueno, pues un saludo a todos esos héroes y heroínas que quizás desde el anonimato, desde el silencio, eh, pues están haciendo una tremenda tarea para sacar adelante a sus familiares, a sus seres queridos, a todos ellos nuestro, nuestra gratitud y por supuesto el compromiso de acompañarlos, ojalá en gestiones que sean cada vez menos traumáticas, ¿no?, que haya más sensibilización, estamos hablando de una población que requiere nuestra atención, ¿sí? Eso es lo más importante. Bien, eh, vamos a ir, me dicen los compañeros, ¿estamos en...? ¿Hacia dónde nos vamos? Teníamos un contacto recién. Andrea. Perdón. Andrea. Andrea, sí, nuestra compañera Andrea Tabuada que nos llama...